Prefiero eso, entrenarlo, el fondo de beber. He comprado ahora solo 15, 15 cervezas para esta noche y en teoría vamos a tomar algo, Sí que imagínate.